Hola, hoy comenzamos nuestro curso de inglés en la Fundación Universitaria María Cano. En este ciclo tenemos un tesoro muy especial, reservado solo para ti. Si miras en la parte derecha de tu aula virtual de inglés, abajo del traffic light, encontrarás Catch all the diamonds. Aquí podrás acumular unas riquezas únicas que serán solo tuyas. Aún no tienes diamantes, pero cada que realices una actividad en el aula, los irás ganando y recolectarás tu tesoro. Mira, estos son los diamantes que podrás ganar en tu aula. Calendario, Quizzes, Project, Workbooks, Final Exams, pro Reviews, Attendance, and Perfect Score. Te daré una pista para empezar a adquirir tus diamantes. Si miras el calendario, vamos a mirarlo, y envías tu contrato pedagógico, ganarás esta gema, la cual podrás encontrar en Reconociendo tu Asignatura. Si eres estudiante de inglés 1 y 2, necesitarás ver el cronograma y responder el cuestionario de conocimientos previos para ganar esta gema. Esta zona estará visible cuando hayas realizado ambas acciones. La gema no aparece aquí, pero cuando abro el cronograma y envío mi contrato firmado, voilà, Obtengo mi primera gema. Para ganar más diamantes debes realizar las actividades de Cambridge. Si obtienes una nota igual o mayor a 3, cuando el profe la suba al aula, puedes adquirir la gema de ese quiz o workbook. Las gemas son necesarias para ganar el premio mayor. La realización de los reviews del examen final también te dará una gema. Si eres de Ruta al B2 y asistes al 50% de tu curso, tu profe te dará una nota con la cual podrá recoger otra gema al final de tu curso. Para los estudiantes de inglés 1 y 2 tendrán acceso a esa gema si asisten al 80% de las clases. En total son 4 gemas, una por cada momento evaluativo. ¿Debes saber algo? Entre todas las gemas, una de ellas es muy especial. La gema amarilla. Para obtenerla debes realizar el Taller Saber Pro en un tiempo inferior a 30 minutos y obtener una nota de 4 o superior. Lo que aún no sabes es que esta gema tiene un poder. Si la obtienes, el profe te subirá un 0.5 al quiz número 1 de tu curso. ¡Hay que ganarla! Las gemas que vayas ganando aparecerán al lado derecho de tu aula donde podrás visualizarlas fácilmente. Al final, si ganas todas las gemas, incluyendo las de los reviews del examen final, ganarás la gema de Perfect Score. De todas las gemas, esta es la más poderosa. Quien la gane, sumará 0.5 en la nota de su examen final. Genial, ¿no? Comienza ya mismo, visualiza el cronograma y entrega el contrato firmado. Y comenzarás a recoger tu tesoro. Vamos a disfrutar de nuestro curso de inglés.